todo esto porque hemos venido a los mares del sur que bon hola carmen hemos venido a ver si encontramos ahí pf dónde está jordi soca aquí estaba buscado una gasolinera en mar del plata no se parca jordi hombre porque conducir en política es primero meter la pata y luego meter el cambio eso me decía mi primo argentino, que decía que su deporte favorito era el yo-yo-yo. Observad ahora este truquito con la plataforma. Que si lo hacéis bien, nos quedamos a vivir aquí, ya que se van a quedar con media España. Para volcar los datos a Advanced Get, seleccionar el espacio temporal en el gráfico, y luego en, archivo, y guardar como. Ese fichero lo abrís con Word, y le pasáis una macro. La macro, os la entrega el broker, cuando abrís la cuenta para operar desde AS2009.com. ¿Y nada más? ¿Eso es todo? No, aún no. El último paso es volcar los datos después de la macro, con el downloader de Metastop. ¿Y podremos ver los numeritos azules. Sí, mi querido buscador de gasolineras, puff. ¿Y con eso seremos traders, de verdad? Juan, el camino se hace caminando. Ahora tenéis dos de los mejores complementos del mundo. Pues a andar. Observad cómo lo usa Fernando. Pues allá vamos. Análisis para la semana del 23 al 27 de abril del 2012. Esto que estás viendo es el IBEX en gráficos diarios en el que se observa no solo un simple chart, sino también la representación de la economía, el sector laboral, las perspectivas de inversión, la política, la banca, las decisiones europeas y la dirección de un país en el que no hay freno a la herencia de un ex -gobierno nacido de un aborto y rematado por otro. Este traspiés nos ha situado a la cola de Europa y se tardará décadas en recuperar. España ya es el país de pandereta, sol y playa del que nunca dejó de ser, por la orquestación europea en una sinfonía que comenzó con la democracia y que vuelve a iniciarse una y otra vez. La onda 5 en la que se encuentra aún no tiene visos de haber acabado, y las grandes gestoras de fondos con posiciones cortas se siguen frotando las manos en su apuesta por llevar al país a la bancarrota, que es donde tienen el premio final. Las grandes aseguradoras les pagarán hasta un 300% si esto ocurre. Pues a eso van. Y mientras eso ocurre, el gobierno no conoce la fórmula para contrarrestar el peso de la situación. Ir al carnicero y cortar por lo sano son métodos de la España profunda, lejos de la entrada en un quirófano para aplicar bisturí y no el hacha. Y la solución pasa por las coberturas, lo mismo que hace el enemigo en esta guerra sin cuartel. Pues nada, chico, que no se les enciende la bombilla. O no quieren. En el nuevo gráfico de 30 minutos que incorporamos a la base de datos, aparte de dar pena y llorar por el canal bajista, que tiene una resistencia a la zona del 7300, con divergencia, eso sí, que le envía a la zona del 7300, pero el peso de la tendencia y las entradas del oscilador en la zona de 60, en la que cada vez que la toca se gira con brusquedad, fijándonos también en el volumen vendedor. Es para señalar que hay una batalla acusada entre gigantes. ¿Qué posibilidades hay de ver un movimiento del 6941 al 7070? A ver las islas, pero nadie fala. Así que el movimiento más probable para el lunes es un movimiento en la zona del 7060, siguiendo con el ciclo alcista de onda 3, y ahí nuevamente giro a la baja. Por lo tanto, posiciones largas en el 6951 hasta el objetivo, y desde ahí cortos nuevamente a la zona del 7000. Dow Jones. Ajá. El movimiento de pullback que comentábamos la semana pasada se enmarca dentro de un iniciado ciclo bajista ABC, que en el gráfico de 30 minutos podemos apreciar con mejor detalle. El Elliot Tiger sí ha señalado el comienzo de la 4 pero el oscilator no, así que le falta este tramo que se puede demorar debido a que debe cruzar la frontera de su existencia. Un RCI en 48 nos indica que la señal para abrir posiciones largas aún no ha llegado y que ésta debe producirse cuando se sitúe en la zona de 40, siguiendo claro la teoría de Cadwell. Por tanto, se puede poner posiciones limitadas de compra en la zona 12.937 al 12.952, el DAX parte de una tendencia al alza con corrección al 38,2% en formación de onda 4 y que ha cerrado. Los osciladores están situados bajo 40 en tendencia al alza sin que haya divergencias alcistas. Hay figura clara en el gráfico diario, se observa un HCH invertido. Pasando al gráfico de 30 minutos se observa que el chart está formando el brazo derecho del HCH y que su línea clavicular se encuentra en la zona 6750. Así que, precisamente, el punto donde hay que colocar los stops de compra es este. La proyección del ciclo y el HCH invertido le envía a la banda 6878, que es el objetivo de la proyección. Y al final del ciclo se encuentra algo por encima, por lo que la zona más caliente acaba ahí precisamente. eurodólar en lateralidad entre la zona 1.30 y 1.35, pero con divergencias pendientes de cerrar en la zona de 1.35.00. Con un HCH en techo de mercado, el cual hemos ido siguiendo durante las últimas semanas y que no paramos de indicar que antes de caer y formar esa onda 5 que vemos abajo, pues debería llegar antes a la zona de techo de la figura. En el nuevo gráfico intradiario de 30 minutos, observamos que el ciclo de onda 3 le envía la zona de 1.3220 al 1.3200, con un estado en los osciladores cercanos a la sobrecompra, ya que deberíamos de esperar a que corrigiera para introducir la entrada en el mismo punto de aceleración, es decir, en el codo. Petróleo. Hoy voy a analizar el gráfico intradiario del Texas no del Brent, debido a que la nueva plataforma incluye este mercado que se está comportando de forma mucho más técnica y con algo de mayor recorrido que el Brent. Quiero y debo indicar que se encuentra en una onda 3, con corrección a la 4 a la zona del 50%, con un precioso martillo que está haciendo que el precio se prepare para un nuevo avance al alza, como ya ocurrió en algunas ocasiones anteriores. Cuando formó la misma figura es el preludio de un gran avance, por ello está pidiendo nuevamente posiciones largas, aunque no de forma inmediata. Él puede descontar parte del cuerpo del martillo y convertir este en el tubo de lanzadera para alcanzar unos nuevos máximos que el get calcula que será sobre la zona de los 108 dólares. El oro en su gráfico diario parece acumular en una figura que corresponde al brazo derecho de un HCH, cuyos trazos hace semanas que no cambiamos. Vuelve a realizar en sus últimos momentos una figura de HCH invertido, aunque me dejaría más tranquilo si la figura hubiese entrado en zona de sobreventa. Debemos de pasar al gráfico de 30 minutos para indicar que está en una onda 4 con un exceso de acumulación o lateralidad, pero que las apuestas se dirigen a la formación de una onda 5, que está situada en la zona del 1655,80 como objetivo, como objetivo para la semana, y arrancar desde el 1642,20 en estos momentos. Esto es un recorrido de 1300 puntos básicos. ¿A quién no le agrada un dulce? Como el hábito hace al monje y sabe que las ocasiones las pintan calvas, vamos a terminar, señores, que mañana llama la campana.